Y seguimos, seguimos en Créate Espacio, un espacio para la reflexión, tu espacio. Acordate que vos siempre elegís qué tarde querés vivir, qué noche querés pasar y en qué mañana te querés despertar. Vos siempre elegís. Dios te da la vida y después vos te la creás. Por eso, trabajar nuestro ser, tener más instrumentos para ser nuestra mejor versión, es lo que Create Espacio brinda cada, cada día. Y hoy, Ro, tenemos una invitada de lujo. Sí, una invitada de lujo. Hoy le decíamos que ella es psicóloga, es coach ACC, coach ontológico y vocacional. Es María Luz Samuel Bienvenida, bueno, Marisa. Tal cual, bienvenida. Y aparte Hola. de todo de, todo eso que, que decís vos, Rodeluz, ella es una gran adora porque siempre está dando en sus formaciones. Es una formadora de Axon, siempre está dando la posibilidad esto, ¿no? De crearnos en nuestra mejor versión. Nos brinda posibilidad, posibilidad de poder crecer en nuestra profesión sin interés. Ella creó un grupo Vamos a decirle, solo sabemos los que estamos en Axon, pero ella creó un grupo de staff en donde el staff podía hacer prácticas de todo lo aprendido y lo hizo desinteresadamente por vocación de servicio. Así lo puedo llamar, una dadora 100%. Hola Luz. Hola Cari, bueno, gracias por las palabras, por la bienvenida, un placer estar acá. Eh, bueno, hermoso compartir con ustedes eh, este espacio. Bueno Luz, queremos que nos cuentes, la verdad que sabemos que vos te destacás mucho, aparte de todas las virtudes que tenés, como coach vocacional. ¿Qué es el coach vocacional? Bien, bueno, el, el coaching vocacional eh, eh, es una disciplina que permite acompañar a todas aquellas esas personas que están en su proceso de búsqueda de su vocación, no, eh, digo entre comillas, y ahora si quieren podemos profundizar un poquito ahí. Eh, eh, y, y, y es visto un proceso en el cual se puede aplicar a lo largo de, de toda la vida, ¿no? porque está muy asociado a, a los chicos jóvenes, a los adolescentes eh, que terminan el colegio, sin embargo, eh, desde el coaching vocacional podemos crear diferentes tipos de procesos para poder acompañar a todo tipo de personas, e incluso emprendedores, ¿no? que en algún momento de su vida quieren conectar con algún emprendimiento, crear un espacio de trabajo a partir de conectar justamente con esa, esa vocación y propósito. Se trata de generar, como en el coaching, eh, espacios de reflexión para poder conectar con su ser, como vos decías <risa> hace un ratito, eh, descubrir los propios intereses, y a partir de ahí, evaluar las alternativas, lo que sí se puede para poder empezar a construirla. Bueno, ahí hicimos una encuesta en la cual a vos también te lo preguntamos, lo dejamos un poquito en suspenso, ¿qué querés ser cuando seas más grande? Y bueno, después te invito a que lo escuches porque mucha gente respondió y movilizó, movilizó a todos los coaches y te puedo asegurar que, que a vos seguro también te va a movilizar. Bueno, vamos a la batalla de preguntas. ¿Quién va a preguntar Ay, a ver? De a uno, de a poco. Nos vamos, nos vamos a Jorge, Jorge, luz es tuya, a ver. Bien, gracias, Cari, gracias. Este, bueno, esto que comentaba recién, Luz, que me parece tan importante, ¿no? Lo, lo que tiene que ver con la vocación y generalmente cuando terminamos eh, el colegio, estamos ahí terminando, empezamos a preguntarnos qué, qué, qué, qué sigue de acá en adelante, ¿no? Para nosotros, para nuestra vida. Y una cosa es la profesión lo que, que elegimos como profesión. Y eso es, ahí va apuntada la pregunta, ¿no, Luz? Porque muchas veces elegimos una profesión, pero la vocación o el propósito de vida, como dijiste vos, eh, es una cosa diferente. Entonces, ¿cómo poder acompañar desde el coach, desde el coaching hoy en día, a las personas para que puedan encontrar dentro de su propósito de vida esas cosas que aman, esas cosas que les gusten? Eh, su, su verdadera vocación, ¿no? Bien. Bueno, eh, es una esto... buena pregunta para... Ay, perdón. perdón no, no, no. Me, me no, no nada porque... más que simplemente por el hecho de que muchas veces está asociado a esas creencias ¿no? que tenían los padres que nos decían, sí, pero te vas a morir de hambre y te, te dirigían hacia, hacia lo que tenías que estudiar, ¿no? Entonces, eh, un poquito por ese lado, ¿no? ¿Cómo hoy podemos ir cambiando esas, esas ideas? Bien. Bueno, tengo varias cosas para aportarte ahí a esta inquietud. Primero, distinguir la vocación de la profesión. En muchos, en muchos casos van de la mano, comulgan ¿no? y se van construyendo. Y en, y en otros casos, una cosa es la profesión, a qué me dedico, con lo cual gano dinero para sobrevivir, y la vocación... Eh, quizás la, la puedan llevar adelante a través de un hobby, de un, un pasatiempo, de alguna otra actividad. Eh, la invitación, que es lo que siempre traigo en todos los procesos vocacionales y le enseño a, a todos mis alumnos, es que podamos proponer eh, procesos donde planteemos el concepto de la vocación que va más allá de la carrera que elijo, o del oficio que elegí, en el cual eh, soy habilidoso. Porque creo que hay una, eh, hay una cuestión este, muy marcada socialmente donde asociamos, ¿no? que el, el, la, la profesión es mi vocación, y no lo es. La vocación es mucho más que el título que yo tengo. Entonces, tampoco es una elección para toda la vida, porque esto también marca, en realidad carga la decisión de, una, este, de un gran peso emocional, que muchas veces lo que hace es limitar conectarnos con lo que realmente me gusta, porque ahí se empiezan a mezclar todo esto que traes, ¿no? Que elegir algo para toda la vida. Imagínate un chico de 16, 17 años donde tiene que hacer una elección con esta carga, ¿no? Para toda la vida. Que encima te dé de comer, ¿no? Que te asegure un futuro. Son cuestiones que la, la propuesta es que lo podamos trabajar y que desde este lugar acompañando podamos... Este, generar espacios para desafiar esa, esa, esos mandatos y esas creencias que están muy instaladas. Porque, en definitiva, hoy en día no podemos asegurar que ninguna profesión y ningún oficio pueda asegurarnos económicamente ni de acá a cinco años. ¿Eh? Seguramente hay carreras más demandadas este, en el mercado, por las empresas, ¿no? hay profesiones este, que, que son más demandadas en las búsquedas laborales, sin embargo, eh, si yo tomo una decisión desde ahí, estoy conectándome desde el, desde el ser, desde el hacer y desde el tener, ¿no? Y no, no conecto la decisión con quién quiero ser. Entonces, este tipo de procesos son, eh, a ver, yo los recomiendo en todos los casos, incluso para los chicos o los jóvenes que ya tienen alguna idea de, lo, de por dónde ir, ¿no? Por ahí tienen un área definida, porque hay muchas carreras y muchas opciones que no conocen y que en este tipo de procesos pueden acceder a distinguirlo por lo menos y ponerlo dentro de las alternativas. Por lo general lo que se conocen son las carreras tradicionales, los oficios más, más comunes, más tradicionales. Y hay un montón hay, hay un abanico muy grande que queda por fuera a veces de, de esas posibilidades. Y a medida que van transitando entonces se van dando cuenta, y, al, y eso hace es que a lo mejor abandonen una carrera porque después descubren que hay otra que más se... se, se a, eh, acerca a, a los intereses. Entonces, creo que los procesos son muy efectivos para todos los casos, que ojalá no todos los chicos pudieran acceder a este tipo de procesos. Y vos decías de bueno cuando un chico llega, y yo también, porque en general este, este tipo de búsqueda se hace a esa edad, ¿no? Cuando llegan a, eh, a, a, a los dos últimos años de la secundaria, empieza ahí como el, el fervor por hacer estos procesos o, o empezar a hacerse esa pregunta. Sería muy interesante que en los espacios educativos o en otros tipos de lugares se pueda abrir esta, esta conexión con lo que me interesa mucho antes. Eh, para no llegar a ese momento y hacerme todas las preguntas juntas, sino que a lo largo de toda mi vida pueda empezar a conectarme con identificar eh, lo que me interesa. Empezar a, como a, a, a distinguir desde, desde más temprana edad, para cuando llegue ese momento, tener más herramientas. Y también conectarnos con la oferta educativa, que es muy cambiante. Va, se, nada, todo el tiempo aparecen cosas nuevas, eh, y es necesario tenerlas en cuenta para, para tomar una decisión. Bueno, por ahí vienen los procesos que ofrecemos. Clarísimo. Maravillosos. Vamos a Marcela. Marcela, tu pregunta para Luces... Sí, dijiste que Luz, hola, buenas hola, tardes Marta. nuevamente, es, eh, es un placer conversar con vos. Igualmente. Eh, quería hacerte una consulta que tiene que ver con, con una pregunta que muchas personas eh, nos hacemos, aunque eh, seamos más grandes, o sea, hayamos terminado un secundario, que muchas veces no han podido conectar, esas personas que no han podido conectar con darle el sentido, eh, encontrar su vocación. Entonces, vos dijiste que, que necesitamos ir mucho más para descubrir esta vocación. ¿Cómo, cómo acompañamos eh, o cómo comenzamos a acompañar a una persona que, que, dice que no, no, no, tiene ni con, no tiene ningún concepto, no tiene ninguna noción de cuál es su vocación? Bien. Eh, bueno, hay herramientas y técnicas específicas eh, que para conocer desde el coaching vocacional, que ahí los invito a mis clases de coaching vocacional, eh, bueno, para, para tener herramientas específicas ¿no? que aplicamos en los procesos. Sin embargo, eh, digo, es un acompañamiento para que pueda conectar realmente con esa pregunta, ¿qué me interesa? En general está esta, esta mirada de no, no tengo ni idea, sean grandes o chicos, ¿eh? o no tengo ni idea, llego a este proceso sin tener ninguna idea. Y no es así, eso es mentira, <ríe> siempre digo. Eso es mentira, a mí cuando me viene me dicen estos chicos no tienen ni idea, o no tengo ni idea por dónde comenzar, cuando comenzamos el proceso, primero plantear como un proceso, en una sesión de coaching, no vamos a lograr nada. ¿eh? Siempre esto dentro de un marco de... Un proceso de cuatro a ocho sesiones, va a depender el caso, siempre, nada, lo abrimos al, al, a la necesidad de ese, de ese cliente que acompañamos. Eh, y bueno, y, y generando ese espacio ¿no? de conversación, para que pueda conectar eh, con su ser y que pueda bucear todas esas cosas que les interesan. ¿Cómo empezar a, a ver esto? Es eh? empezar a... a, a este, hacer una pausa, o quizás en nuestro día a día, para hacernos la pregunta. ¿Esto qué hago? ¿Me gusta? Y, no es lo, y, y empezar a diferenciar, porque es, es importante distinguir. Una cosa es que me guste, ¿eh? que ahí genera nos, nos, lo que nos gusta, nos motiva, nos da otra, otra emocionalidad. Y otra cosa es que me da lo mismo. Lo hago porque bueno lo tengo que hacer, soy bueno, lo hago, no me cuesta, pero la verdad es que si yo tuviera que elegir, no lo elijo. Entonces, empezar a distinguir estas cosas. Una cosa es lo que me gusta, una cosa es lo, lo hago porque, bueno, forma parte del contexto y, bueno, es, lo hago. <ríe> y otra cosa es en qué soy también hábil o eh, habilidoso y tengo competencias. Que esto tiene que ver también con cómo venimos de las competencias que desarrollamos a lo largo de nuestra vida. Que lo, lo interesante es, es lo, lo lo que me gusta con lo que soy habilidoso. Pero, a ver, que yo no sea tan habilidoso a veces en algo, pero me gusta mucho, y yo puedo entrenar esas competencias, entonces adelante. pues siempre tenemos la capacidad de aprender y, y, de, y de adquirir conocimientos para entrenar eh, eso que quiero en relación a lo que me gusta. ¿no? Y, y después, bueno, en el caso de los adultos, emprender, en el caso de, lo, de los más jóvenes, estudiar una carrera, o no, eh, emprender los adultos o también estudiar una carrera que a lo mejor les quedó pendiente, algo que, que los vincula con esa vocación y la quieren empezar a construir. Esto tiene que ver con también, nosotros acompañamos, somos seres humanos y no todos tenemos los mismos procesos, las mismas oportunidades, eh, las mismas posibilidades a los 16, 17 años. Hay personas que no están preparadas a esa edad o todavía les falta como eh, como Caminar un poco y distinguir algunas otras cuestiones para tomar algunas decisiones, ¿no? Como masticar, iba a decir. Eh, bueno, y, y otros que tienen los recursos. Y, y además también hay que ver las oportunidades que tienen. Hay algunos que tienen las posibilidades para poder irse a otro lado a estudiar lo que quieran eh, o, o a acceder a la universidad pública o privada, y otros que no, y otros que tienen una situación económica más difícil y tienen que salir a trabajar. Eh, de todas maneras, sea el, el caso, este, en el contexto en el que se encuentre, desde el coaching acompañamos a poder conectar con lo que sí puede. ¿Eh? Porque puede ser que esa persona, o ese chico, o esa persona adulta tenga que trabajar y no pueda, no sé, en ese momento, su sueño es hacer la carrera de medicina, porque su sueño es ser médico, ¿no? y lo conecta con un propósito de acompañar a personas en eh, procesos de enfermedad, de patologías, bueno, lo que fuera. Eh, pero en su, en su momento, en ese momento que nosotros lo acompañamos, que es un momentito de su historia, no puede, no puede ir a Capital, no puede ir a Rosario, no puede ir a Córdoba a estudiar. Pero ahora, dentro de las oportunidades que tienen, donde está, en las diferentes modalidades, ¿qué es lo que sí puede empezar a hacer, o a, a estudiar o a conectar para poder eh, desarrollar esa vocación que tiene? Entonces. Desde ahí es porque si no quedaría como que acompaño a alguien y que, que bueno quiere esto, pero no puede porque no tiene la, las cuestiones económicas, y entonces ese proceso queda en la nada. digamos Y, sobre, y, y no, no queda en la nada en realidad. Generaría un sentimiento de frustración muy grande. Eh, y, y mucha gente cae en eso y dice, bueno, no, como no pude o no tuve las posibilidades, voy y trabajo de cualquier cosa. Entonces la propuesta desde este tipo de espacios es realmente empezar a conectar con lo que sí, bueno, no puedo esta carrera, a ver, ¿qué hay dentro de mis posibilidades concretas que yo pueda empezar a conectarme con eso? ¿no? Con el ámbito de la salud, por ejemplo, en el caso ¿no? de medicina, puede ser que sea enfermería, eh, no sé, instrumentación quirúrgica, cualquier otra carrera que lo pueda este, impulsar el desarrollo de ese propósito en el ámbito. Bueno, nos vamos a Fer, Fer, a vos te tocó. Uy, qué, qué miedo. ¿Te das ah, no miedo, miedo a luz? No. Voy a hacerte dos preguntas. Te das miedo, perdón, Fer, perdón que te ya una, coach. ¿Te das miedo a luz? ¿Por qué? No sé, yo creo que no. ¿Qué haces? No, vos? no es bueno, Fer. No muerde. <risa> Todavía no muere. Vamos, Fer. Yo te voy a hacer dos preguntas breves porque el tiempo nos corre, pero. Y aparte, la primera es, a partir de lo que vamos a hablar dentro de un rato, de que no haga suposiciones, sino que pregunta. Entonces, la primera es simple. ¿Sos o te recibiste, hiciste la carrera de psicología y orientadora vocacional antes del coaching? ¿Es así? Sí, soy psicóloga, me recibí de psicóloga en la Universidad Nacional de Rosario, mm. ayer nomás. Eh, hace 18 años <risa> Desde ahí me especialicé en recursos humanos Y en orientación vocacional Siempre trabajé en procesos de selección de personal Y orientación vocacional Que para mí son como un combo perfecto Bien. Y bueno, desde ahí siempre conecto Y después llega el coaching eh, Ahora unos cuantos años eh, No importa Yo suponía, como suponía, pregunto Como dice el libro de los cuatro cuerdos Y la segunda pregunta es Cómo la escucha de los coaches o del coaching te ayudó en tu ser o en tu hacer de eh, psicóloga y orientadora vocacional, incluso para hacer coaching vocacional hoy. Bueno, eh, me ayudó, eh, los recursos del coaching me ayudaron este, mucho para poder este, diseñar procesos mucho más concretos y específicos y efectivos. Entonces ahí cuando de la mano del coaching yo ya toda la, la experiencia que tenía como que bueno eh, diseñé mi, desde mi estilo también procesos este, bien específicos y puntuales porque también el, el, el, nada, la demanda implica este, a veces correr <ríe> contra reloj en relación a las inscripciones y demás entonces de poder aplicar todo lo que tenía todos los recursos con los que este, venía trabajando más el coaching para este, hacer procesos más efectivos. Entonces te agrego una tercera. ¿El coaching te potenció? Claro que sí. Totalmente. Bien. Gracias Luz. Bueno, tenemos poquito tiempo pues la tenemos que liberar en minutos. Nada más. Siete minutos tenemos. Vamos a Ernesto con una de las últimas preguntas para Luz. Hola Luz, buenas tardes. ¿Cómo Hola, estás? Buenas tardes Ernesto. Voy a ser breve para que sea una pregunta sencilla, pero profunda. A mí me gusta trabajar mucho con el tema de las emociones. Entonces te pregunto a vos, ¿cuáles son las emociones que mayormente atraviesan los adultos y los jóvenes a la hora de encontrar su vocación? Bueno, está, está variado ahí. <ríe> está variado. Vienen como muy importante. A ver, conectamos desde, desde este inicio de los procesos por ahí con algo ¿no? más, más vinculado a... La, el miedo, la incertidumbre ¿no? por lo que va a venir, por si voy a decidir bien o no. Por eso les digo que esto de por ahí acompañar en proceso, llevando ya la, la idea de que la vocación es una construcción, que no es algo que, de lo cual no se van a poder desprender de esa decisión, ¿no? porque si no lo, enfo lo enfocamos a, a, a eso, ¿no? como a comprarse una sola carrera para los próximos 50 años, y más también, porque hoy en día es un poco más, eh, bueno, genera todo eso. Eh. Y eh, sí, a, a medida que va avanzando en el, en el proceso, hay mucho entusiasmo por conocer, eh, mucha motivación por, por querer saber más, tanto primero digamos desde, eh, desde su ser, no desde conocer qué le, qué le interesa y después ir al afuera para poder encontrar qué es de todas estas opciones, conecta mejor con lo, con lo que soy, con lo, con lo que me gusta a mí. Eh, así que ahí vamos acompañando en todos los momentos. Está, están todas ahí dando vueltas de estas que te, te, te cuento no y por supuesto que cuando toman la decisión es un momento de gran alegría de, de gran emoción incluso para los jóvenes familiar no donde también ahí este, baja el, el nivel de ansiedad no pues ya con, con la decisión baja el, el nivel de, de, de ansiedad que provoca todo este proceso y ya conectan este, con, con otra apertura no al, al, al futuro eh, así que bueno, hay algunos que vienen con, con algunas cuestiones más pronunciadas porque vienen de eh, quizás de hacer algún proceso y, y bueno, encontrarse con que no les gustaba o sostener quizás alguna carrera por a veces, con suerte, unos meses, pero otros que quizás no pudieron desafiarlo antes la sostienen por años. Con lo cual, a medida que unos más tiempo, más carga emocional, más sentimiento de frustración. Eh, llegan al proceso, más miedo a equivocarse de nuevo. Con lo cual hay que, por eso, estar atentos en estos procesos, sobre todo los individuales, eh, de la propuesta que vamos diseñando. Eh, nosotros tenemos, desde el coaching vocacional, podemos usar un montón de técnicas y herramientas, pero siempre muy atentos y muy, muy presentes con ese caso y con esa historia también que trae al momento de, de llegar al proceso. Y, y bueno, a ir acompañando. Eh, pero van, van este, ahí este, jugando diferentes tipos de, de emociones en, en todo el proceso. Y antes de pasar a la pregunta de Roxana, hablando de emociones, vos sos mamá, Luz, y viste que las típicas mamis siempre sueñan quiero que mi hijo sea cuando sea grande, o que sea médico, o que sea eh, arquitecto. ¿Se te cruzó a vos pues bueno a tener dos profesiones? Eh, lo tenés bien trabajado, pero ¿lo pensás? ¿Con mis hijas? Sí. Eh, eh, bueno, no, ya de... de este, estaría yendo en contra de toda este, mi propuesta. ¿sí? <ríe> si les bajo línea. <ríe> no, tenés no tenés creo que. No, todavía. No, no, está, está, está, está cerca la más grande. Este, no, sí, a, hablamos al respecto, pero creo que siempre desde mi lugar es motivarlas a, a poder conectar justamente con, el, con lo, lo que voy. Este, bueno, o van, van identificando ellas, ¿no? Lo que les gusta, de, de poder bucear un poco. Y bueno, y darles tiempo, yo creo que, que eso, eh, si, si generamos ese espacio, no y, y soltamos mmm, esta, estas viejas creencias que hay mejor, carreras mejores que otras, e incluso, muchas veces pienso, porque yo también en los procesos me sorprendo, de las cosas nuevas que surgen, claro. y de la resistencia que a veces ponemos los más grandes, no cuando empiezan a... Y bueno, no sé, de acá a unos años, cuando le toque elegir a la más grande y a la otra le falta todavía unos 10 poco menos, sí, diez años, eh, seguramente me voy a encontrar con otro escenario en relación a las carreras. Y, y bueno, mmm, si conectan con lo que les gusta, eh, creo que ahí este, es lo más importante. Siempre digo y sostengo, y creo que lo veo así en mis hijas, y lo veo también, tengo muchos sobrinos ya en, en edad de, también de, de impulsarlos y los acompañé en, en los procesos, de impulsarlos a que conecten con eso. Eh, cuando nosotros podemos elegir o podemos hacer algo en relación a lo que de verdad nos interesa, la motivación surge, ¿no? y, y las oportunidades aparecen. Aparecen porque, la, porque tenemos los recursos y la seguridad para crearla, porque vamos a tener mayor confianza y mayor seguridad en lo que, en lo que nosotros queremos construir. Desde ahí, no es que aparecen solas, no es que estamos sentados acá y, y nos van a golpear la puerta y decir, ah, mira, justo el mejor trabajo para vos. No. Eh, eh, cuando uno está realmente motivado, encuentra las relaciones que necesita generar para construir diferentes proyectos, eh, bueno, genera, va generando esos espacios. Eh, por desde las, desde las ganas a, eh, surge. Bióloga lunar, ¿cómo te suena? <risa> no sé, tendría que... Leer. Capaz que estudio yo eso, ¿no? <risa> Preparate. Bueno. Y si no, venite créate. create. La, si nos lleva... A mí me gustaría aportar ahí un poquito desde el coaching eh, financiero, ¿no? Eh, yo hago coaching financiero siempre desde el ontológico, ¿no? Desde el ser y es una deuda que tiene la, la, la educación, el tema de la educación financiera. Entonces, este, me toca muchas veces trabajar con personas que le han errado en la profesión y están prisioneros de eso, de, ese, de su profesión, ¿no? Sin Estar vinculada a ese proyecto de vida y, de, y a esa vocación real que uno trae. ¿no? Eso. Entonces, lo primero que yo le pregunto es, este, ¿qué, es qué, ¿qué es lo que harían sin que nadie les pague? ¿Eso que realmente lo aman hacer? ¿O eso que los motiva? ¿O eso que, que les causa realmente placer? ¿Que aman? Que, ¿Que sienten en todo su ser que quieren hacerlo? Y bueno, desde ahí, las personas si pudieran conectar con la educación financiera... Podrían desarrollar su profesión para financiar su vocación. Entonces, trabajamos eh, mucho buena. en el coaching financiero para lograr este, poder generar esa libertad, esa libertad financiera que nos permita dedicarnos a hacer lo que amamos, a ser libres para poder financiar nuestros sueños. Y es maravilloso porque a veces es cierto, no tenemos todo el talento para hacer eso que, nos, que, que amamos, pero lo podemos hacer igual, porque si tenemos libertad para hacerlo, lo podemos hacer. Entonces por ahí poder unir esas dos ramas, no que la, la educación está en deuda con toda la sociedad con respecto a la educación financiera. Es una materia que urgentemente se tiene que incorporar a toda la educación en todos los niveles. Excelente propuesta Jorge, te felicito. Vamos con el Ministro de, de Educación de la Nación, Jorge, si lo pedís lo tenés, yo te llevo. Bueno, Ro, tu pregunta. Ahora, bueno, eh, yo trayendo un poco lo que hablaba eh, Fer, eh, de no hacer suposiciones, y la pregunta de Marcela, que quieres ser cuando seas más grande, eh, quiero saber si, eh, cuál es tu vocación hoy. Es la que desarrollo. <ríe> Yo siempre me defino, no me acuerdo que te, que te mandé en el audio, pero creo que tenía que ver con esto, ¿no? Creo que el, elijo este, seguir en este camino, siempre estando muy atenta a las nuevas oportunidades, a ver cómo lo reformulo, cómo conecto. Yo en general, digo cuando me, me presento en los lugares, o en las clases, a los alumnos y en los procesos, eh, me gusta definirme como un puente, ¿no? Me, me gusta... Eh, poder generar ese espacio en todos los, los trabajos que tengo, porque tengo, estoy en varios lugares, y, de, y en todos, eh, tanto como coordinadora de, del equipo de staff, eh, bueno, en los procesos que, que llevo eh, de, de vocacionales, en selección de personal, y en todas las clases que, en, la, en las que eh, bueno estoy como formadora, me, quiero, me conecto desde ahí, ¿no? desde, desde ese lugar, de ser un puente para acompañar a otra que pueda potenciarse, a que pueda encontrar oportunidades, eh, a, a que pueda encontrarle esa vuelta para desarrollarse. Eh, bueno, desde ahí, esa es mi, esa es mi vocación para mí. Eh, y después, bueno, conectar en lo que pueda, por supuesto que hago cosas que no las tenemos que hacer todas en los trabajos, pero yo, me, yo conecto desde ahí y hago, y hago lo que quiero. <ríe> es así, eh, soy feliz así, haciendo, eh, conectándome desde ahí en todo lo, lo que hago. Me encanta esto, hago lo que quiero, es, es ideal, podés elegir, ¿no? Uno elige, elige lo que quiere vivir y bueno, y hacer lo que uno quiere es fundamental, porque la vida es una sola, el tiempo se acaba. Y si no, ¿cuándo lo vas a hacer? Si no es hoy, ¿cuándo? Y si no sos vos, ¿quién? Luz, muchísimas gracias, gracias por estar en este espacio, eh, sé que te tenés que ir, nos diste una clase vocacional impresionante. Seguimos... Vuelvo cuando quieran, Cari. vuelvo por Ay. acá. Bueno, un placer para mí, eh. la verdad que, que los aprecio a todos desde cada lugar que compartimos, eh, lindas personas, así que cuando quieran, vuelvo. Eh. Gracias. Luz. una vocacional eh, en el programa. Arma sí, sí, sí, totalmente. Ya le dije algo a Fer ahí este, por privado. Después, después conversamos, Cari. Bueno, bueno muchas gracias. gracias. Gracias por la invitación. Gracias. un placer Gracias a vos, Nos Luz. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. chao chao La verdad chau, que chau. un placer tenerla. En breve vamos a pasar a lo que habíamos programado, que fueron este móvil mix para dejar este tema, no quédense ahí, porque enseguida vamos a pasar los audios para que hagamos continuación de lo que venimos hablando. Ya venimos, estás en la tarde de Créate Espacio en Radio Mix.